Hoy estamos celebrando el Día del Niño y la verdad estoy muy entusiasmada, muy emocionada porque precisamente hace un año intentábamos celebrarlo y era muy frustrante para nosotros tener que hacerlo virtual, en línea y pensar en que los niños tenían que conectarse a través de computadoras. Era muy frustrante y poco a poco con la tecnología nos fuimos adaptando y fueron incursionando talentos en Puerto Vallarta, de escuela de canto, de música, pero había un grupo muy en particular, que a mí en lo personal me generaba mucha frustración, porque por más que quisiéramos hacerlo en línea, no se podía. Es un grupo que es muy talentoso, que tiene más de 15 años. Sí, el grupo titular, sí. Más de 15 años en Puerto Vallarta representándonos a nivel internacional y que por supuesto unidos pueden mostrar todos sus talentos y pueden mostrar todas sus habilidades. Poco a poco, conforme hemos venido avanzando, la profesora Selene ha venido haciendo un trabajo, la verdad, eh, que hay que reconocer, honorable, y que el día de hoy, a manera pues de homenaje de su trabajo, de su trayectoria, pues ella nos hace el gran favor y el gran honor de presentar un poquito de lo que se ha avanzado y de todo este talento que ellos tienen. Profesora, muchísimas gracias y bienvenida a Radio Switch. Muchas gracias, pues es un gusto estar con ustedes, como bien dices, pues después de un año bastante difícil en el que no pudimos realmente tener actividades y pues estamos reactivándonos y... Es... Un gusto saber que ya podemos, por lo menos en, en pequeñito, poquito, pero ya empezar con actividades. Y pues sí, aprovechando el Día del Niño, pues trajimos a los más peques de, de la Escuela de Danza Vallarta Azteca para que nos traigan una muestra de lo que ellos han aprendido en los años que tienen ya con nosotros. Así es, y además están recabando fondos, por lo que invitamos a empresarios, a papás, a todos los que quieran contribuir, porque tienen por aquí un proyecto muy interesante. Sí, eh, bueno, el grupo titular, que ya tiene 17 años de trayectoria, eh, fue invitado a representar a México en una folcloreada, que es como las Olimpiadas del Folclore a nivel internacional, en el que van a participar más de 80 países eh, con el folclore de sus países. Esto es en Rusia, eh, a finales de junio, entonces, pues, fuimos, fuimos seleccionados para representar a México y estamos pues muy emocionados pero también con una gran responsabilidad para para presentar eh, nuestro folklore de México y sobre todo pues el de Jalisco y estamos sí, recaudando fondos para cualquier eh, para todo solventar todo el viaje que se necesita para el pago de mariachis etcétera entonces pues sí agradecemos cualquier apoyo que nos puedan a, a otorgar así es amigos bueno pues sin mayor preámbulo vamos a conocer a estos talentosos que hoy se reúnen y que se presentan aquí en las viudas de Zapata, por cierto, un agradecimiento muy especial y un, y un aplauso, si pueden aplaudir porque algunos están transmitiendo. Y ahora sí, vámonos con el grupo folclórico Vallarta Azteca.